Previamente en este, bueno, en otro y canal. Y en serio, no encontré ningún capítulo que diga los mejores. He decidido cambiar eso un momento. La verdad tenía planeado hacer uno de es cambiar eso. Ya que hay tantos videos de la criticando a La Rosa de Guadalupe. Que esta vez decimos hacer un top, di, un top de los mejores episodios de La Rosa de Guadalupe. Así que si junto con la Biblia Pelicómic, empezaremos este top de top 5 de los mejores episodios de La Rosa de Guadalupe. En el número 1 tenemos Atacos de Canasta. Este episodio consiste en que unos padres de una familia compran una taquería. Esta familia, pues los dos padres de familia, consienten mucho a sus dos hijos haciéndolos tratar como ricos. O Ah sea... oh, sí, qué buenos tiempos. Bien, pero viendo el video de nuevo veo que en aquel video no me expresé de la manera correcta. Además que las imágenes del episodio fueron un poquito difíciles de encontrar. Así que yo muy personalmente voy a ver este capítulo solo, completo. Bien, el episodio inicia con dos enamorados que compran una taquería. Claro, porque el negocio mexicano más rentable es vender tacos, ¿no? Y aparentemente el negocio les fue genial porque pudieron criar a sus dos hijos en una escuela de ricos, una mexicana. Nos inscribimos en la secundaria de la colonia, pues ya no se van a tener que levantar tan temprano. No, no, no, cheque, no, no, no. Gerard y Teresita estudiarán en una mejor escuela. Ben, esa es prueba de que Televisa quiere que todos estudiemos en una escuela de pobres para mantener al mundo ignorante. Bueno, bueno, bueno. Fuese así o no, la verdad es que la educación es importante. Pero muchas veces, cuando te crías, cuando te juntas con ricachones o gente, hay varias de esas personas que discriminan a la gente pobre. Y bueno, al final, y sí pasa en la vida real, que hay gente que se mete con ricos. ...y se empieza a volver soberbia, aunque uno se, no sea sé rico exactamente. ¿Qué ha fallado el, el sistema educativo español? ¿En qué ha fallado? ¿En qué ha fallado para que hagáis estas cosas? Ya que sí, sí pasa en la vida real que los hijos se avergüen y los hijos se han juntado con gente de plata... Pero esas cosas se solucionan fácil, solo hay que enseñarle humildad. Nada ¡No, mentira, para solucionar esto hay que enviarlo al menos dos años a escuela pública, a que vean las diferencias sociales, convivan con los pobres y aprendan a vivir así. Y perdónenme si te estoy tratando de ser filósofo, pero la verdad es que intento tener un estilo similar a Sebastian David y no, no me sale. No puedo creer que te hayan ofrecido una beca para estudiar en Francia. Media beca, mamá. Solamente se trata de media beca Bueno, para resumírselos, los hijos Bueno, la hija se va a casar Pero días, No quiere, sus padres no lo saben Así que les dicen a los padres que Les dicen a los padres Que se va A una beca, pero Ya, ya, ya, ya Nos va a hacer llorar, amigo Gracias y adiós Ah, bueno, en fin, la parte triste no es Que les mentieran a sus padres Sino que para sacar el dinero que pagaron sus padres, vendieron la taquería. La taquería que tantos a, buenos años les había dado. Tantos ingresos. Saben, al principio me parecía ridículo que una boda aparezca en un diario. Pero después de leer unos periódicos me di cuenta que las bodas de los famosos sí salen a la luz así porque sí. Así que eso es realista, de cierto modo. Bueno, así que volvieron a la calle a vender tacos a la antigüita. Y entonces, un año siguiente... Se encuentran con su hijo. Y me duele, me duele, porque a día de hoy. Era nuestro hijo, ¿verdad, viejita? Sí. Era nuestro Gerardito. Mientras todo eso ocurre, vemos la triste vida de los hijos, el cual uno le abandonó a la esposa, la otra vive en un matrimonio infeliz, por lo que después de muchos años se dan cuenta de, sus de su error. Hasta que al final los hijos devuelven el favor a sus padres comprando la taquería que los hijos que los padres habían vendido hace mucho tiempo para pagar esa boda. Se reencuentran y la familia se reconcilia después de muchos años. Yo también les pido que por favor olviden lo mal que me con los Pequeños, este mensaje lo puso su tío Pedro. Ahora, ¿esto qué les enseña? Que podemos estafar a nuestros padres, porque nos lo perdonarán de cualquier modo. No, lo que quiero decir, es que muchas veces los padres quieren lo mejor para los hijos, pero no saben cómo darlos, así que les dan de todo. Los consienten mucho, y el consentirles demasiado, los convierte en, digamos, no buenas personas. Se empiezan a vergonzar de sus raíces, de sus conocidos, empiezan a discriminar a la gente, se creen superiores. Y la peor parte es que en algún momento van a recibir un golpe de realidad. Bueno, eso es todo por ahora. Si quieren ver algún otro buen episodio de La Rosa de Guadalupe, ya saben a vi de oír. Oh, si quieren que la extienda, claro, claro, yo lo hago. En los, comentarios, en los comentarios, Vale, así que yo soy Keeper y la vida del comic y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. chau, chau.